Informe del Capitán, 4 de febrero de 2531, 5 años, 5 largos años, es lo que tardamos en recuperar la bestia. Al principio iba bien, después retirada tras retirada. Pérdida tras pérdida. Lo que iba a ser una victoria rápida y decisiva, se convirtió en un infierno de cinco años. Claro, a eso quedó reducido Harvest, ahora es un infierno, pero ahora es nuestro de nuevo. Serina, estado. Órbita estándar alcanzada. Todos los sistemas funcionan. Preparen el lanzamiento de las cápsulas. Alineen los sistemas de armas. ¿Ha sucedido algo, Capitán? Harvest puede que sea nuestra otra vez, pero no creo que el Covenant lo sepa todavía. Sargento Forge, informe. Hay muchos malos allá abajo, Capitán. Y han encontrado algo en el hielo. Mierda. Se está complicando la misión. Anders, ¿tiene algo? Capitán. El escáner de la Región Polar Norte muestra una intensa actividad cobran en la superficie. Hay alguna clase de estructura ahí abajo. ¿Qué cree que están buscando? Hemos venido aquí para averiguarlo. Vamos a volver a la Base alfa, un estado operacional y vamos a tomar el control del sitio. Prepararé mi equipo, Capitán. Señorita, de ninguna manera va a bajar en la primera nave. <susurra> Sargento Forge, retrase su posición hacia la Base alfa. Le enviaré refuerzos. Recibido. ¡Cambio, fuera! Entonces, una cosa sencilla, ¿no? Ah, puede ser la clave para ganar esta guerra, Selina Vale la pena arriesgarse Echemos un último vistazo Será casi impaciente. No podemos retrasarnos más. ¿Qué pasa si la infección daña la reliquia? Me importa poco tu pequeña vida. Abre la reliquia. Vaya, vaya. Ábrete, César. ¿Qué le hizo escoger mi cubierta de observación como laboratorio, profesora? Me gustan las vistas, le da... perspectiva a mi trabajo. Forge <ríe> cree que aún no es seguro que baje. Es muy insistente. Yo también puedo ser insistente, Capitán. Pero sé cuidar de mí misma. ¿Alguna idea de lo que hay abajo? De momento solo son teorías. Sabré mucho más cuando baje. Voy a aprobar la misión, pero a la mínima señal de peligro, la saco, ¿de acuerdo? Entendido, Capitán. Sargento. Jerarca, los humanos aceptan y pronto nos tendremos encima. No importa, la información que has reunido aquí es muy jugosa. Sin embargo, debemos proteger lo que hemos aprendido aquí. Coloca las bombas y destruye este lugar ¿Destruir una santa reliquia? Sin duda está bromeando ¡El viaje requiere sacrificio! Coloca las cargas y vuelve aquí ¡Nuestra paciencia no es infinita! Como ¿Esto es lo que busca el Covenant? Eso parece Pagaron mucho para defenderla. Todo está tranquilo. Hey, ¿qué haces? El que no arriesga, no gana. Eso no me lo esperaba. Heredia. eliminen a esa escoria. Estos tipos no saben cuándo rendirse. Ah, uh, Spirit Forge. Vamos a necesitar refuerzos. ¿Y lo único que hizo fue señalar? En los 30 segundos que tuvo para examinar el artefacto. Sí, solo señaló un segundo sistema estelar: la colonia Arcadia, para ser precisos. La población es de algo menos de 3 millones, casi sin explorar, pero parece un hogar de vacaciones. Hay algo ahí, Capitán. Y creo que es importante que lleguemos antes que el Covenant. Nuestras órdenes son investigar, Harvest. Aún no sabemos mucho sobre lo que sucede ahí abajo. Lo sé, Capitán. Pero todo lo que tenemos aquí indica que tenemos que ir a la Arcadia para ver qué pasa. Muy bien, profesora. Lo hablaremos con el Almirante Cobb. Serina, ponga rumbo hacia Arcadia. Sí, señor. Viaje de locos a Arcadia atrasado. Acelerando unidad de FTL. ¿Serina? Fuera de mi laboratorio. Serina, informe de situación, por favor. Dos naves Covenant salieron del hiperespacio cerca de Arcadia. Las naves Belfast, Pilar de Autumn, Texas y Armstrong atacaron inmediatamente. Y sorprendieron a una con los escudos desactivados. Hemos perdido la Texas y la Belfast. La Armstrong está renovando aire. Y la me está muy dañada. La segunda nave está realizando actividades de superficie. Desconocidas. Un momento. Llega una señal. Solo aún. ¡Nos superan fuerzas del Covenant! Están en los límites de la ciudad acercándose al punto especial. ¡Aún estamos evacuando civiles! ¡Necesitamos ayuda! Ahora llegan imágenes, Capitán. Sarina, lance las cápsulas. Pongo a la nave y planeta. Así que, ¿es un escudo de energía que pueden liberar en el planeta? Así es, capitán. No podemos ver a través de él, pero los Covenant traman algo. Sí, y debemos descubrir qué es. ¿Podemos usar los cañones de la nave para eliminarlo? Podríamos destruir lo que sea que haya allá abajo. Los escudos del Covenant son vulnerables al plasma sobrecalentado. ¿No hemos estado probando algunos ruinos basados en plasma? El inventario de la Pilar de Otun dice que tienen unos prototipos. Tardaremos algo de tiempo en encontrar los ajustes de energía correctos. Tendré que estar en el terreno para hacerlo. Profesora, Sargento Forge, derribemos ese escudo. Uh, ¿Haciendo de niñera de nuevo? Inquisidor. ¿Estás inusualmente nervioso? ¿Qué problemas rodean tu mente? Jerarca, no quiero ser imprudente, pero me ha encargado la destrucción de la humanidad. Una causa muy noble para alguien con un pasado tan oscuro. Y le agradezco esta tarea. Pero señor, lo único que hago es vagar por ruinas antiguas y registrar templos vacíos. ¿Cómo podré conseguir así mi objetivo? La guerra con los humanos necesitará de muchas más máquinas de las que podamos reunir ahora mismo. Me conformaré con lo que tengamos. ¿Y dejarnos sin defensas? No, los ancestros se encargarán. En este mundo nacerá una flota de invasión inimaginable, suficiente para aplastar a los humanos rápida y fácilmente. Pero este mundo está inactivo, solo hay rocas. ¡BLASFEMIA! Encontraremos la llave. Paciencia. Aunque puede que haya una manera más rápida. La mujer de la reliquia del hielo parece saber algo al respecto. La reliquia nos llevó a un planeta nuevo. Y a ella también. Captura a esa humana y tráela aquí. Como ordene, señor. ¿Hace uno para el registro, profesora? Ay, si no le importa, estoy intentando documentar esta zona para su estudio. ¿Tú te vienes conmigo? ¿Por qué no sueltas a la señorita y arreglamos esto de hombre a bestia? Como desees, Andrews, fuera de aquí. No pondré resistencia si le dejas vivir. Sargento Estoy bien Spirit of Fire, aquí Force Perdí a Anders ¿Qué pasó? Un enorme elite salió de la nada Capitán, estoy siguiendo su transpondedor Se aleja del planeta Maldición Sargento, suba aquí inmediatamente Ya estoy en camino, señor Ya estamos preparados, ¿por qué no nos hemos ido aún? ¿Por qué no es en el pabellón médico, sargento? La señal de la profesora va a la velocidad de la luz, hacia la frontera. Así no podremos alcanzarla con armas. El... ¿Qué? ¡Tenemos que ir tras ella! Capitán, solo podré mantener esta posición unos minutos más. ¿Capitán? Señor, Anders representa una seria infracción de seguridad. Sarina, pongámonos de camino inmediatamente, siga esa señal. Sí, señor. ¿Alguien ha dejado una nota diciendo a dónde vamos? ¿Dónde diablos estamos, Serena? Orbitando alrededor de un planeta en medio de... A la verdad esto no lo sé aún, señor. ¿Anders? La nave Covenant que hemos perseguido parece que se ha puesto cubierto en la superficie del planeta. Tengo las coordenadas aproximadas. ¿Hay señales de más actividad, Covenant? No que detecte. Aunque este mundo da señales muy raras. <susurrante> Haz que Forge baje. Creo que ya están en un pelican, esperando sus órdenes. ¿Es ella? Sí, jerarca. Es lo humana que observé. ¿Qué cosas más frágiles? Nadie diría que son una amenaza. ¡Exijo saber por qué estoy prisionera! <ríe> Exige. Inquisidor, ha llegado una nave humana y se está acercando al portal del... Lleven la... ¡Oh! al jerarca a la Hightshot, intercepten esa nave y destruyan inmediatamente. Solo un océano ¿Estás segura de que es aquí, Serina? Muy segura Iniciando escáner en profundidad Acoplándose, despejando, a hay algo que no va bien Capitán, esto no le va a gustar Serina Capitán, tenemos compañía Todo el mundo ha trabajado. Serina, acto tropas afuera. ¡Súbelas ahora! Capitán, solo podré mantener esta posición unos minutos más. Ahora, Serina. Llamando a las escuadras de superficie para que podamos morir juntos. Sí, señor. Todo esto es parte del plan, ¿verdad? ¿Qué hacemos, señor? ¡Viene una nave cerca! Todo es Tribor Todo es Tribor, señor Puesto de batalla. Alineen las armas. Dígale a Forge que todavía no ha acabado. Advertiendo al sargento, sí señor. Soy la única a la que le asusta el hecho de que estamos dentro del planeta. Eso no ha esperado suficiente. Solo acaba con esto. Los ancestros tuvieron ¿no el poder de condenar a tu raza. Que comience la destrucción de nuestros presentes La grandeza de nuestra nueva flota no tendrá precedentes Que no arriesga Superficie salió bastante bien. Oh, oh, quizás no. Señorita, no tengo todo el día. ¿Quiere que la rescate o no? ¿Va a funcionar de verdad, profesora? Creo que es nuestra mejor opción. El reactor FTL sobrecargado causa una reacción en cadena al sol. Suficiente para destruir todas las naves de aquí antes de que el Covenant tenga oportunidad de hacer algo. En resumen, Capitán, nuestro reactor hará que el sol entre en Supernova y deje esto reducido a polvo. Creo que ese es el punto débil del plan. No podremos irnos sin ese reactor. Los problemas de uno en uno, Serena. Si el Covenant atrapa esas naves será el fin de la guerra. Nos arriesgamos aquí, para dar una oportunidad a la humanidad Sé que ha sido una decisión dura, Capitán Pero es lo correcto Spirit of Fire aquí, Force Está preparada y lista para salvar Entregue con seguridad el paquete, Sargento Vayan haciendo café Estaré de vuelta antes de que se den cuenta Seguiré sus progresos desde aquí, Sargento Bien, estará bastante claro si tiene éxito Caballeros, esto está que arde. Activado. Sargento. Teniente. Ah. Cárgate de esos elites. Él es mío. Bubbles. Esta vez no te salvarán ningún mundo, señorita. Míranme a los ojos y repítelo. Como desees. Que cara será lo último que verán los insignificantes ojos. Para que veas que la primera vez no te hubiera dado una oportunidad si la señorita no me hubiese detenido. Señor, ya está sobrecalentado. Tendré que separar los núcleos y alinearlos manualmente cuando tenga que explotar. Hijo, creo que necesitaremos a todos los Spartans antes de que todo acabe. Yo me encargo. Mejor regresa a la nave. Buena suerte, señor. Ha sido un honor. llegado toda la tripulación. No abusemos de nuestros anfitriones. Acelera y nos vamos. Capitán, el campo de gravedad del sol se está expandiendo. No vamos a ninguna parte. Quizás podamos aprovecharlo. Serina, planea una ruta hacia el sol. Vamos a rodearlo para usarlo como una catapulta. ¿Enhebrar una aguja mientras acelero alrededor de una estrecha que va a explotar de un planeta que se está derrumbando? Claro. ¿Por qué no? Serina, ¿Puedes hacerlo? Está hecho. Les conviene sujetarse de algo. Cerrar los ojos también ayudará. Capitán, prefiero quedarme despierta para analizar esta zona Profesora, no ha habido rastro de los Covenant en las últimas dos semanas No hay nada que hacer Pero capitán... Sin peros profesora, nos sacó de allí vivos Descanse un poco No a todos capitán, no a todos Edición, audio y video por Linkos Voces Santiago Sandoval como el Capitán Carter semi como el Sargento Forge Nadia Villarreal como Serina Karen Chávez como la Doctora Anders Francisco Miguel como Spartan Jerome Lucho Enrique como el Inquisidor Raúl Meléndez como el profeta. Tavo Silva como los Marines y Elites. Gracias especiales a todas las personas que prestaron su voz para cada uno de los personajes. Y a ti por verlo, completo, y estar aquí hasta el final.